Apoyamos firmemente a la nueva eh, asociación que se ha creado y que exige verdad, justicia y reparación, eh, y además vamos a señalar que el problema de las residencias es anterior a la pandemia. Eh, no lo, los problemas de la residencia se agudizaron en la pandemia y tiene mucho que ver con la falta de, de plazas públicas y también, por supuesto, con la falta de control y de rigor a la hora de supervisar a las empresas concesionarias.